Vamos a ver dónde está... Mira Vamos dónde está... En el lado, de, en el lado de izquierda está el de Susan William Susan William, pues vamos corriendo He echado otro me llevo yo también otro, ¿vale? O me llevo... La parabólica Llévate la parabólica y sí, venga Parabólica de todo el campo en linterna, dónde dice que está eso en la izquierda. En el lado izquierdo está para encender. En el módulo de la perda, ¿no? Eh, efectivamente. Eh. Vamos a ver. Pues ahora no te he escuchado nada. ¿Eres tú? Coño, se abre para adentro. Aquí, al lado del lado derecho San William, ¿dónde estás? Vamos a ver si hiciera algún sonido. Pues podría. Me está pillando algo. 1,9 decibelio. con 5 decibelios he oído algo por ahí a la derecha y si está espérate espérate ¿Sí? ¿Estaba por donde vas tú San William, hazme una señal ¿Hazme uy, dónde? Uy, 3.5 Primo, ¿dónde está? Por aquí investigando Pues... 3.5 me marca allá al final Esto es muy grande, tío Está grandísimo Pero para eso la parabólica Voy, voy yo en busca. Hazme una señal. Hazme una señal. No, no es una señal. Muéstrate. ¿En serio que le pasan de esto? Esto si en cuanto me pille algo para la dirección Esto eh, cuando me pille algo para, para la dirección del sonido me lo va indicando ¡Hazme una señal! Mira que está a, mira que está a punto de coger otro Otro termómetro 5 por aquí 1,7 Está con 5 Estoy en la, en la entrada, primo. Estoy. Danos una señal. ¿Dónde está? Arriba todavía. Mierda. Me está hablando por el micrófono, eh. Creo que está en la entrada. Bájate a la entrada. Venga, allá abajo. Me habla hablado por el micrófono, eh. Mira, mira, luego ha abierto esta, esta habitación Sí, menos noté a grabado. Está, está aquí, está aquí Estaba abierta cuando he bajado ah, Mira, hay aquí sonido Aquí está, aquí está Aquí está, aquí Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. está, <ríe> <vela, ríe> puta. Es la niña Eh, apaga la luz ya está Bueno Vamos a por Chime Mira tú Siempre pase guamacho La presión Da vuelta Y luego te aleja puta abajo Voy a poner los puntitos Y la cámara Bueno como llevo el esto de, de campo No Voy a dejarlo en medio A ver si pilla algo Luego si querés probar el micro lo usa dentro de la habitación que te va a reír. Llevo acá y el libro. ¡Adiós! ¡Oh, ha cerrado joder puta tía más <risa> ha cerrado qué cabrón no ha cerrado la puerta yo no yo, yo manejo, eh está ahí está ahí está ahí ya se ha ido esa puta parece que va por Vale, vale, perfecto. Espérate que llegué al camión y, lo, y tomo nota. Revenant, <risa> También había bajo cero, ¿verdad? Voy a llevar la speedy porque si habla por el micrófono puede es que hable, eh. ¿O no? Llevo una speedy Ah, vale, ya llevo una, vale, vale. Voy a llevar una cruz. Me toco la cruz, no sé sí, si sí, sí, son igual. ¿Dónde estás? Escribe en el libro. Hazme una señal. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Parece que no, no hace nada, ¿eh? Oye, tengo que yo con la cámara foto. ¿Cómo era esta tía? No sé qué William, ¿no? Susan William. Susan William, muéstrate. Susan William, haznos una señal Escribe en el libro Está tirando cosas Déjala Susan William, escribe en el libro ¿Estás aquí? ¿Cuánto marca? ¿Cuánto marca? Cuatro Cuatro, Cuatro. Mmm. Vamos, eso es, eso es que la verdad que, que la estamos provocando. Susan Williams muéstrate. Vale, se ha mostrado. Está aquí. No, no le he hecho dejar. Lo mismo de la cámara, ni la he cogido. La cámara foto. Él no la he cogido la cámara foto. Llevo una cruz, ¿eh? Si quieres llevar tú una por si acaso. Y la prueba, sal eh, y ataque y repele. Pues si quieres llevarte las aguas o algo. Voy a llevar el intenso. Venga, va. Yo es que prefiero llevar la cruz para poder pararla, por si acaso. Susan William, muéstrate. ¿Dónde estás, Susan William? Está lo del libro, eh. Mm, vuelve a activar la peribola, Bueno, mismo se comunica cuando no, no estamos juntos. Pero no consigo. William. ¿Dónde estás? Escribe Al... en el libro. ¿Ha activado la, la peribó? No, no. Ah, vale, ¿activaremos el caso? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? No hablas. No te marca fantasma de eso, ¿no? Es que el mismo no. es eh, de cerca. Ahí está. ¡Corre, primo, corre! ¿Te has pillado? ¿Te has pillado? ¿Te has pillado? ¿Cómo? ¿Cómo has aquí? Qué putada, tío ¿Te has pillado? Bueno, pues se va. Yo acabo de partir. Bueno, vamos a acabar la partida, ¿no, chicos? No sé dónde estoy, la verdad. Vale, dónde esto. Vamos, yo puedo, yo, yo puedo solo, venga. ¿Dónde estás? ¿Eres amigo? He visto, he visto los puntos. Rey. Es un jurei Es un juray. Porque he visto... ¿Para qué tengo la cruz? Si tiro la cruz ahí. Eh? Es un juray. Porque el visto pasa por los puntos. Es un juray. la madre que te parió es un juré sí o sí vamos, seguro porque le he visto pasar frente mía por los puntos y no hace falta cámara para verlo es un yurei sí o sí vamos a ver si aquí si le he visto pasar Vale, oh, encima de mi cámara hay orbe! Orbe, vale, hay orbe. Y yo le invito a pasar. Hay nada más que una cámara, pues yo se me ha tomar cámara. Oh, le habrá apagado. Yo puedo por Yurai, chicos. Y no puedo el gachón ni la sal. Bueno. Que sea por lo que yo, yo quiera, por ser por no. Vamos a estar no, guapo No se perdemos que pasa No a Yo voto por Juray Segurísimo que Juray Segurísimo que Juray Segurísimo que juréis. Sí, porque este he va pasar delante de mía por los puntos, es yurei. Eh, Nada, a ver si pasa por la sa. Ya pasa, venga, juréis. Eh, es pues, porque no yurei. no hay ninguna prueba. Hay que echar una, una fotografía en plan corriendo. Y el yurei que hacía. Un tío fantasma que se vuelve en para comer. Te dice que los yurei dejan una, un gran impacto en la cordura de la persona, sí. Utiliza el incienso en la habitación de yurei para que no acuda a dicho sitio durante un buen tiempo. Impacto sin cordura. yurei. No falla. Venga, chicos. Yurei. Un Jurai. Puede fallar. Okay. Un Jurai. Pues bueno, perfecto. Pues un... Ya sabéis gente. Un fuerte like. comentarme lo que queráis del vídeo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Eh, esta jugada maestra que hemos hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo de famofobia o de otra cosa de miedo. Come and get it.